¿Qué pasa, Endurator? Hoy os traigo a este canal un vídeo un poco especial, ¿vale? Os traigo el mejor kit para pulgar nuestros frenos, para ser un auténtico, profesional, un auténtico profesional y como a mí, que nos gusta mimar nuestra bici, también mimar nuestros frenos y tenerlos siempre al máximo eh, nivel y al máximo rendimiento. Si queréis seguir sabiendo más sobre este kit, ¿qué kit es? Eh, seguir viendo el vídeo. Y otra cosa, os vais a quedar asombrados al saber de quién es este kit. Esta es la página de ETH ¿vale? Aunque sea una página, una marca china, eh... Tiene su propia página. Y esto quiere decir calidad y confianza. Eh, con esto no quiero no quiero que penséis que estoy vendiendo esta marca. Eh, porque ahora cuando os enseñe el kit veréis que, que dan calidad y confianza. El, el primer apartado sería casa, que es esta portada. Esta portada tan chula que tienen que a mí personalmente me gusta. Aquí abajo podéis poner vuestro correo para suscribiros a su boletín informativo. ¿ok? El segundo apartado sería tienda en línea. Y aquí tenemos tres apartados, que sería el kit de pulga y líquido de frenos, el adaptador y manguera hidráulica y sellos de horquilla y anillos de espuma. Vamos a ir viéndolos uno a uno. ¿vale? Vamos a darle al primer apartado. Y como podéis ver aquí tienen 11 productos los cuales en estos 11 productos hay distintas opciones de compra podemos comprar el kit eh, pro que es el, el, el mayor kit donde el más caro y es el que más accesorios tiene luego está aquí el kit light vale que sería el kit mm, más económico y aquí tenemos el kit de RAN y AVI, un kit específico para RAN y AVI como podéis ver es una página que piensa en todo luego tenemos distintas opciones de compra, pues podemos comprar solo lo que son las piezas lo, las, las conexiones eh, que, que hay para los distintos frenos o podemos comprar una, la, solo la jeringa ¿vale? o, o lo que es el, el depósito con la jeringa o sea, que podemos comprar distintas eh, opciones, ¿vale? Tenemos aquí distintas opciones. Incluso líquido de frenos tenemos también, como ve, podéis ver, a un precio muy bueno, ¿eh? Tenemos el DOT y el mineral, ¿vale? Que son eh, eh, aceites específicos para, para Shimano y SRAM, ¿vale? O todos los frenos, esos que estén catalogados, que, que estén en la familia de mineral o que estén en la familia de, de DOT 5.1. Y aquí, bueno, pues tenemos la botella también para, para almacenar el, el aceite antiguo que tienen nuestros frenos, la, el tubo y, y, bueno, el embudo con, el, con, con su base, ¿vale? Vamos al segundo apartado. Adaptadores, eh, eh, o sea, mangueras de frenos hidráulicos. Eh, olivas que esto es para conectarlos a, a nuestras maletas, incluso un, una abrazadera de plástico para cortar el tubo y meter la oliva bien y bueno como podéis ver distintas mangueras para nuestros nuestros nuestras maletas de freno y el último apartado vale tenemos sellos de horquilla de espuma anillos de espuma para horquillas y esto es interesante ¿eh? no, no pensaba yo que esta esta marca iba iba a tener tanta calidad. Como podéis ver aquí. Podemos darle y elegir. Eh, eh, elegir. Qué tipo de horquilla tenemos. Qué tipo de diámetro de horquilla tenemos. Como podéis ver. Tenemos aquí Fox. Rossock. Pero. Mm, o sea que hay para todas. Vale. Para todas. Y el precio como podéis ver. Es un precio muy bueno. Eh, van aquí con su cajica. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Bueno, y ahora ya no me enrollo más. Os voy a enseñar el kit eh, físicamente para que veáis su calidad. Bueno, director este es eh, el maletín en el cual viene nuestro kit. ¿vale? Es un maletín transparente y no es gran cosa, pero la calidad del plástico de este maletín, la verdad es que es muy buena. ¿vale? Al tacto da muy buena sensación. Eh, bueno... Os voy a ir sacando uno por uno y os voy a explicar un poquito lo, lo que es y para qué sirve y no me quiero enrollar mucho. Este sería el tubo, ¿vale? Donde va conectado a la pinza y al, y al, y al bidón de, de reciclaje de, de aceite, ¿ok? Este sería el embudo, ¿vale? El cual colocamos arriba en el freno y echamos el aceite pues, para que vaya, vaya sustituyendo el aceite viejo por el nuevo. Esta manguerita, esta es la que va conectada a, a lo que es la jeringa para conectarla en, en la pinza del freno. No pongáis las dos cabezales, solo poner uno, ¿vale? Porque yo aquí he cometido un error y he, he, he puesto este cabezal y me va a tocar cortar el tubo. Pues es para conectarlo en la pinza del freno, ¿vale? Y eh, lo que es, es o meterle el aceite por abajo, ¿ok? ¿Ok? Este es el depósito de, de reciclaje de aceite anti, eh, viejo antiguo, ¿vale? el cual lleva su, su gancho para, para poder colgarlo o en el manubrio o abajo en la pinza, según por donde queramos hacerle el pulgado del freno, el pulgado del de, de, de cambio de aceite. Esta pieza eh, iría metida aquí, ¿vale? Y cuando esto lo conectamos en la pinza del freno, la bajamos para que haga de sujeción y el tubo no se nos escape de la pinza del freno. Eh, distintos adaptadores para, la, para los pistones, para que no se nos, se nos metan, ¿vale? Tanto de cuatro pistones como de dos. ¿Ok? La jeringa, ¿vale? Como podéis ver, es una jeringa que... que... Tiene una calidad muy buena y la verdad es que va muy bien. Y esto es lo que es es nuestra base donde van todas nuestras cabezas. La que falta ahí es la que tiene la manguera, donde van nuestro, todas nuestras cabezas. Y aquí es donde iría el, el, el depósito. ¿Veis? La calidad de ello. Y luego, justo debajo, yo le he metido una llave fija que lleva y una llave allen eh, pero con cabeza de torx y bueno, estos bastoncillos para los oídos se los he puesto yo para, para la hora de, de limpiar los pistones, ¿vale? Con ellos limpio los pistones de, de lo que es el, el, el residuo de, la, de las zapatas. Y aquí lo que tendríamos son unos guantes para no contaminar no contaminar nuestras manos con el aceite y contaminar la bici o los discos de freno, etc. Y aquí un manual pues, de, de las piezas. Hay, hay piezas que no van, pero que porque van en el kit en el pro. Y bueno, aquí llevaría unas, unos stickers o unas pegatinas pues, para decorar un poco nuestra zona de, de, de reparación de la bicicleta. Vale, bueno, pues eso es todo. Eh, como podéis ver, es un kit muy, muy bueno, independientemente del que compréis, si tanto el pro como el light. Eh, es un kit que os va a ayudar a hacer el, el cambio a, a vuestros frenos, a pulgar vuestros frenos con una calidad brutal, os lo puedo asegurar. Luego subiré un vídeo para que veáis lo bien que se pulgan los frenos con este, con este kit. Y, y poco más, no, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda, eh, dejadmelo aquí en comentarios e intentaré responderos porque os puedo asegurar que os va a hacer la vida muy fácil. Endurator, espero que os haya gustado el vídeo, espero que, que os sirva de, de ayuda y que si sois unos manitas o os gusta cuidar o mimar vuestra propia bicicleta, yo os animo a que os compréis este, este kit, da igual por donde lo compréis o por donde lo consigáis, hacerme caso y comprarlo porque os va a ayudar en el día a día para mantener nuestros frenos al máximo nivel. Bueno, dadle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurators que hay por el mundo y muy importante, suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.